Bueno, voy a, voy a comenzar por poner eh, bueno voy a dejar el, el, el cuadro y voy a hacer una figura que no va a ser completamente circular, así que voy a reutilizar el cuadro. Para eso voy a presionar la tecla Tab para entrar en movición, luego presiono Shift para seleccionar los, los lados que están alrededor del eje de, de Z. Este este, me vuelta, este también y este también. Y ya está. Ahora, para hacer un, un biselado, voy a utilizar el, la combinación Control-B. Y, y si se fijan, aparece una línea. Voy a arrastrar el, el mouse hacia la derecha y van a aparecer algunos algunas caras nuevas eh, de manera que se ve redondeado. Para aumentar o, o disminuir el número de caras que va a tener, lo voy con la rueda del mouse hacia arriba o hacia abajo y ahí se ve cómo se reducen o se aumentan. Lo voy a dejar más o menos así. Esta es, la, esta es la forma que va a tener. Ahora voy a seleccionar, eh, deselecciono todo dando un clic fuera del, del área y voy a seleccionar la parte de arriba. Eh, aquí arriba están estas tres opciones: la de vértice, eh, orilla y este y una cara. Voy a seleccionar el de cara para poder seleccionar la parte de arriba. Le doy clic derecho o izquierdo, dependiendo de cómo lo tengas configurado y presiono la tecla I y lo arrastro hacia, hacia el centro. Así. Ese va a ser el lado que voy a mover hacia abajo. Entonces, para moverlo hacia abajo voy a presionar la tecla E para hacer un extrude e, y lo arrastro hacia abajo. Así. Listo. Ahí va esa parte, sí. Y ahora lo que voy a hacer es dar hacer redondear estas estas orillas. Para hacer eso voy a entrar en modo de edición de nuevo con, con tab y presionar la tecla Alt, la tecla Alt, presiono, selecciono esta línea, bueno primero tengo que seleccionar este, la orilla. Alt y luego clic derecho y se selecciona toda esta orilla. Ahora con de nuevamente con el con la combinación control B arrastro eh, ajusto el número de, de lados que quiero que tenga bien ahora voy a repetir el mismo proceso en la parte de adentro voy a presionar la tecla alt seleccionar el, la orilla de esta y hago lo mismo control b y ahí está yo tengo ahí las orillas redondeadas de, de lo que va a ser mi taza ahora lo que voy a hacer le voy a aplicar lo mismo en la parte de adentro tab para editar eh, presiono alt clic y se selecciona toda la cara lo cual está bien y voy a decir control v nuevamente y ahí se va a hacer un, un fondo redondeado ahí está ahora sigue eh, la parte de abajo mismo proceso de seleccionado todo para para poder seleccionar otra vez nuevamente nuevamente con alt y clic y le digo control V y ahí está ya está ya está la forma que quiero que quiero que tenga ahora lo que voy a hacer es hacer la parte de la de donde se va a tomar para eso primero voy a si se fijan aquí se ve para poner el, el, la vista de frente le pongo 1 esta es la vista de frente pero quiero que la esta esté de lado entonces para ver la vista de lado presiono la, el número 3 y aquí ya está de lado voy a voy a utilizar el control r para crear un corte un corte cíclico y lo, le doy clic y le arrastro y doy clic de nuevo. Control R, le voy hacia abajo y ahí está. Ahora voy a crear otro aquí, así y otro acá, así. Voy a tomar, voy a poner el modo en modo cara y voy a seleccionar este y me voy a cambiar a verlo de lado de nuevo voy a poner uno para verlo, digo de frente para verlo de frente eh, voy a mover acá la opción de, de spin hago clic y esto lo muevo hacia lo pongo aquí en este lado así, clic izquierdo lo más centrado que se pueda y arrastro esto como si estuviera dándole vuelta así mero y con esto ya tengo la manija y voy a eh, voy a hacer lo mismo con lo mismo que hice con los otros pero con esto eh, para eso voy a tomar el modo de orilla y voy a seleccionar Alt clic y ya me selecciona todas estas orillas control B así mismo listo ahora la parte interna al clic control b okay. ahora de este lado al clic control b y al clic control b listo Ahora lo que sigue, voy a hacer un renderizado presionando F12, a ver cómo sale. Pero primero voy a seleccionar que que sea Cycles, procesamiento por GPU, y algo de renderizar. Ahí más o menos, nada más que obviamente me hace falta una manera de. Para, para ver la vista desde arriba, le presiono la tecla 7 y ya se ve desde arriba. Que necesito ponerle un piso para que. Pues para que se vea que está sobre una mesa o alguna superficie que sea algo significativo. Esto lo voy a seleccionar a la orilla y lo voy a recorrer presionando G y luego X para moverlo en la en la, en la posición de X y lo selecciono esta orilla y le presiono G Y para en el eje Y hasta que ya no se vea voy a hacer esto, esto mismo con esta orilla GY Y lo muevo hacia acá y GX y lo muevo hacia acá listo, ahora lo voy a renderizar y ya va a salir con un poco más de sentido la taza porque ya tiene una superficie donde, donde, donde proyectarse ahora obviamente lo que sigue es que si se fijan se ve como cuadrado esto lo que tengo que hacer es precisamente esto, darle aquí en, en la opción de vértices, le doy normals y le doy autosmoot. Pero para completarlo eso tengo que presionar, seleccionar el objeto y presionar W y, da, y seleccionar la opción chase Smooth Ya está. Ahí ya se ve Smooth. Eh, y le podemos agregar to un, todavía un, un nivel más de... Para que estas partes no se vean cuadradas como se ven aquí. Le voy a agregar un Subdivision Surface. Eh, me voy aquí, seleccionando el objeto, me voy aquí a la opción de la, de, la, de la llave esta. Y le voy a agregar Modificador o Add Modifier. Y le doy en, en Subdivision Surface. Que está en la sección de Generate Subdivision Surface y este ok creo que no le ayudó lo voy a quitar mejor así lo voy a dejar si lo vuelvo a renderizar pues ya se va a ver un poco más suave pero ahora lo que le voy a hacer es ponerle este es ok parece que <coughs> parece que no se ha estado mostrando porque solo está grabando la ventana pero lo que voy a hacer es arrastrar agarrar este de aquí así y voy a seleccionar voy a seleccionar aquí esta parte el, el en imagen editor y voy a seleccionar render result entonces ahora sí voy a ir acá y voy a pasar a la sesión de shading y a este le voy a decir que tengo un clear code al máximo y el clear code roughness al cero lo voy a renderizar y ahí salía con ya se ya se ven los reflejos si me voy acá al layout aquí se ven los reflejos ya de la de las luces pero lo voy a agregar un poco más de luces un poco más de luces y los voy a hacer un poco más grandes también y también le voy a agregar un poco más de fuerza a la luz porque sea el doble ok eh, esto lo voy a copiar lo veo de arriba con 7 y lo voy a, lo voy a clonar con shift y lo voy a arrastrar hacia acá así Ahora, eh, ya, ya me gusta cómo se ve la luz ahí. Voy a ponerle color a esto. Voy a seleccionar el objeto. Voy a ir aquí a la sección de shading. Aquí en base color, lo voy a poner que sea color. Este color, este turquesa o no sé cómo se llama. Creo que es cianes. Y lo voy aquí. Ahora, aquí está. Ahora lo que voy a hacer es. Eh, voy a aumentar los, las muestras a 512 en, aquí en la sesión de render 512 y luego voy a la a, a la composición compositing y luego ahora aquí arriba en use node voy a seleccionar aquí el denoiser me voy aquí a la sesión de de layer de noising data y lo uh, shift a ah, <coughs> y escribo de noise este se va a conectar aquí y voy a arrastrar image a image y luego de noise in normal a normal y de noise in albedo a albedo y lo voy a renderizar nuevamente ahora aquí ya ya se ve más clarito, si le damos un zoom muy grande pues si sí se va a notar un de este pero y cuando lo ves en la vista general no no se nota los detalles y bueno es todo este espero que te haya servido te, te ha gustado el tutorial eh.